Señor Ferrari Que por cierto lo tenemos dos y si nos sale hoy otra vez al máximo ¡Lecendaria! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ha pasado un tiempo desde la última actualización de Crash of Cars. En la cual, a lo largo de esta semana, hemos visto el montacarga, un nuevo coche oculto como es la garretilla de mina, pintura especial. Hay, aparte, también un nuevo coche llamado Horizonte que más adelante traeré al canal. Pero yo creo que ha venido ya la hora de hacer una apertura. Coches no tan nuevos, pero que no podíamos tener porque en la anterior actualización no teníamos gemas suficientes para comprarlos. Así que he recaudado 3000 de oro para poder hacer una apertura bien grande, donde seguramente nos salga o el nuevo tractor, o el ariete, o el estruendo, quién sabe, el coche piselado. Hay varios. Nos puede volver a tocar la garretilla de mina. Cualquier otro coche oculto que hayamos conseguido anteriormente Bueno chicos, abrimos esta primera máquina A ver si sale algo chulo, así hay primeras ah, Morada Bueno, tampoco le vamos a hacer un feo A ver lo que sale Ahí, bueno El extravagante coche que ya tenemos al máximo Pocos coches vamos a tener ya al máximo Porque prácticamente los tenemos todos Una azul Asiento Eris sacando poco a poco, a ver, a ver, el Duque, una, una gemiga, las comunes ya sabéis que nos dan una gema, las raras dos épicas 5 y legendarias todavía no lo sé porque no tengo todavía ninguna al máximo, bueno la tenía pero después de que bajara la cuenta Sería el Ferrari. Y por cierto, lo tenemos dos. Y si nos sale hoy otra vez. No Ojo. Mira, hablando del Ferrari, chavales. Al máximo, cheta de experiencia. Vamos a subir de nivel. Estamos hablando del Ferrari. Y justamente nos sale. Nivel 24. Guay, guay. Ojo. Pintura de prestigio desbloqueada Bueno, ni tan mal, ¿eh? La pintura está guapa No me vais a decir que no No han dado también cinco gemitas Bueno, bueno, bueno ¿Cómo hemos empezado esta apertura, chavales? Legendaria Nada, aquí llevamos 5 o 6 máquinas Y todavía quedan un montón Quedaros porque seguramente A ver, no quiero decir que vaya a salir otra legendaria Pero Quedan muchas máquinas ha habido veces que hemos abierto 44 máquinas, 50 y no nos ha salido. Y otra vez es que con 20 máquinas nos han llegado a salir 2 o 3 legendarios. Así que va a pasar lo que el juego quiera. Por donde le dé, vamos. Venga, otra común. Esto va a estar saliendo. Es venga, barre, barre. 4x4 una, una gemica más A ver si conseguimos bastantes gemicas. Venga, una lila Quiero ver épicas y legendarias Venga Bueno, no voy a pedir tampoco legendarias Pero si me salen épicas Coge, mejor Otra vez el extravagante este de mierda Anda Venga, otra morrada, venga ¿O sea me algo chulo el donut por ejemplo, el spinner, el spinner no sé si es épico, bueno este coche de springs que utilizo mucho y que si lo queréis utilizar va muy bien, ¿eh? común otra vez, ahí va, ahí... Oh, la caravana hay comunes que no tenemos de la última actualización yo recuerdo que las legendarias digo los coches ocultos perdón pueden volver a salir en máquinas si lo volvéis a intentar ojo el spinner el spinner al máximo más 20 de experiencia. el spinner que es raro que no lo sabíamos ya lo sabemos bueno también os voy a recordar que me creé hace poco una cuenta twitter que muchos de vosotros me habéis seguido ya pero que muchos otros no entonces si queréis seguirme ahí lo que hago es subir información cuando subo vídeo también comparto partidas privadas vale chicos sé si que muchos me dejáis en los comentarios que queréis jugar conmigo o simplemente con un grupo de, de gente ojo tractor nueva carta de crash of cars ya probaremos bueno, primera primer coche nuevo, de esta nueva última actualización todavía quedan muchas monedas para abrir muchas máquinas más, a ver si nos sale alguna nueva más quedan 16 máquinas tenemos 16.000 y bueno, lo que os contaba eh, mucha gente me dice quiero jugar contigo David, o busca un grupo de gente con el que jugar entonces, os ofrezco la posibilidad de que si me seguís en Twitter yo voy a compartir partidas privadas para que juguemos todos juntos y entre otras cosas conseguir el concho horizonte que ni yo todavía tengo entonces eh, necesito un poco de vuestra ayuda y vosotros de la mía a no ser que tengáis bastantes amigos jugando o varias cuentas y lo tengáis ya vale chicos entonces tenéis ahí mi Twitter abajo en la descripción si no en la información del canal os sale, os metéis, me seguís y ahí suelo poner con antelación cuando voy a compartir partidas privadas así que tranquilos y bueno, vamos a seguir con esta apertura de máquinas faltan 13 máquinas, van saliendo comunes, raras creo que todavía no hemos visto ninguna épica así que a ver si se viene ya legendaria, como que... Mm. Van faltando menos máquinas y no va saliendo A ver si hay suerte 12 máquinas, una legendaria ah, Mira, con lo que botan ahí las, botas, las bolas amarillas, macho Ya se podría colocar ahí Bueno, otra común Para variar bus alegre Sí, alegre me voy a poner yo Como salgo otra legendaria Venga, venga, venga Dame algo chulo Vamos ah, Lila Lila. Dame una roja, por favor. A ver. ¡Ojo! No, coche, chavales. A ver. Coche de bloques. Del nuevo mapa de Mina, Así pixelado y tal. Tipo Minecraft, vamos. a que le guste esta temática de juego. Este es tu coche. Otra común. Todo como los cereales. No, señor. El clásico, más imitado. ¡Qué pobre! Cuando te sale una comuna al máximo, que te den una, una gema, nada ¿eh? Es que es muy pobre, chavales. Sale una rara, te dan dos, dices, bueno, una épica 5 ya está mejor. Habría que saber qué te dan cuando tienes una legendaria al máximo. Mira, si nos vuelve a salir el este, el Ferrari, que ya no ha salido lo tenemos al máximo. Como habéis visto antes. Eh, no estarán gemas, hombre, supongo. Tampoco tengo ni idea si no están gemas no. Vale. El bus este al máximo. Coche común. Vamos, dale fuerte. Roja. Por fin. Por favor, por fin. Y era hora. A ver, a ver, a ver. Ole, ole, ole. El camión de bomberos. Venga, vámonos. Camión de bomberos que tampoco es una carta que esté muy mal, eh el lanzallamas es un arma que hace mucho daño y con el camión de bomberos la apaga. Ver, otro común el tractor al 2 bueno primera apertura y ya tenemos una carta nueva al 2 no sé contra, ¿Qué otro coche perdón, estoy diciendo carta que otro coche eh, aparte del de los pichas hay nuevo Está el estruendo, que es de la pasada, el ariete. No recuerdo bien bien, la verdad. Bueno, el camión de lado Este coche tan característico. Y ya solo quedan cuatro máquinas, chavales. Se viene la épica. Se viene la épica, otra épica. Le estaba anunciando. <risa> bueno. A ver, dame cositas. ¿qué? ¿Qué me da? Bueno, y mira. La tenía el 2 nada más. Este coche. El auto de coche, que es un coche que va la mar de bien, si no lo habéis probado, probarlo porque va de lujo, está muy bien, si queréis hacer corona, este es vuestro coche, es muy rápido y ágil, y luego, también, si queréis conseguir la montaña rusa, que es el coche oculto, que hay, pues, necesitáis el auto de choque, para meteros por donde el payaso, vale vale vale porque parece a mí que con otro coche es muy difícil entrar otra épica bueno no han salido durante todo el, durante el principio del vídeo pero están saliendo ahora así que tampoco nos vamos a quejar bueno este depósito de aceite que suelta aceite cada 10 segundos bueno esto por pues, si te van persiguiendo lo que pasa que es que a mí esto un poco lento entonces te persigan o no ah, ah las épicas siempre son igualmente aconsejables pues tienen tiene sus habilidades cada una coche de rally al máximo, dos gemicas bueno, gemicas hemos conseguido bueno, pues ya hemos terminado ya Qué rápido se me va a pasar el vídeo bueno chavales, no me queda nada que... Bueno, por ahí va y el horizonte, el ariete el vecino, tal, ta, ta, tal, dos, eh carga que supongo nos podrá salir ya y nada más chavales, espero que os haya gustado esta apertura de cartas, Dejar un like si os gustan los vídeos de este tipo, así comentados, abriendo máquinas, hablando yo, dejadme un like para que yo sepa que os ha gustado, Dejar un comentario, comentar lo que queráis y espero que nos veamos en un próximo vídeo, adiós chavales.